¿Qué pasa compitruenos? Hoy es un día triste hermanos Hoy es día de actualización De Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Y como bien predije ayer se acabaron los glitches, chicos. Ya lo podemos clonar. Eh, ahora hablaremos de detenidamente sobre esto porque os voy a explicar qué han hecho exactamente con detalle. Pero antes vamos a ver eh, las notas de la actualización para ver qué es lo que han metido nuevo. Como veis han tardado dos mesacos en actualizar a la versión 1.2, que ya pues al ser 1.2 en teoría es una actualización bastante grande. Pero realmente tampoco es tan grande y ahora veréis por qué. Como veis, eh, uno de los primeros cambios es que han actualizado eh, la, la sala unión y ahora pueden eh, conectarse hasta 8 personas en una misma sala, que bueno, no te va a cambiar la vida. Esto también puedes compartir tu tarjeta entrenador, tus cápsulas decora decoradas estas de... de... Vale, gracias, eh, Pokémon Ilka. Y eh, ahora ya se puede, bien, ya se puede combatir en Colosseum, en el piso de arriba del centro Pokémon, contra gente random. ¡Un aplauso para Ilka! Claro que sí, 18 años más tarde puedes luchar aleatoriamente contra gente y no el día de salida. Acojonante esto, o sea, esto es lamentable. Por supuesto, en combates singles, dobles y multibattles, ¿vale? llegan bastante tarde. Y por último, lo que nos concierne, lo que más nos preocupa y más nos fastidia, es que ya no se va a poder intercambiar ni luchar con Pokémon clonados. Como veis, algunos Pokémon que se hayan adquirido por métodos <ríe> intencionados, digamos, que no estaban pensados en el juego, o que se han modificado ilegalmente, es decir, Pokéhex y cosas así, ahora no podrán ser utilizados en intercambios ni batallas. Por desgracia, esto... Nos, nos fastidia bastante y ahora vamos a entrar en detalle en este punto, ¿vale? Y eh, este punto que es el que han hecho varias veces ya para fixear bugs, que la verdad es que al principio los fixeaban eh, mal y rápido y ahora ya, ya lo han hecho bien, la verdad. <risa> ahora mismo lo han hecho bien. Pero no solo han añadido esto, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar qué más han añadido. Parece ser que eh, han metido un símbolo para los Pokémon que vienen de Pokémon Leyendas Arceus. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay compatibilidad con Pokémon Home? No. <risa> de momento no. Es acojonante que después de dos meses todavía no haya compatibilidad con Pokémon Home. Pero a priori esto nos dice que lo va a haber. Y no solo esto. Sino que también han metido una especie de... de pues eso, de título. De, de, de premio. Para el que complete la Pokédex de Leyendas Arceus. O algo así. Porque según dice el, el tweet. Eh, parece ser que... Es un premio para viajero del tiempo en diamante brillante y perla reluciente. No sé qué quiere decir esto, ya nos enteraremos, pero al menos de momento creo que... No, no, no sé, no sé, o sea, no, no sé nada, la verdad, no sé nada. Así que bueno, pues aquí lo tenéis. Que certifica que este entrenador pues tiene una in amistad increíble y unos mm, eh, lazos irrompibles con Rotom. ¿Qué tiene que ver Rotom? Parece ser que Rotom tiene algo que ver con el viaje en el tiempo. Hasta aquí puedo leer, hermanos. ¿No han metido la GWS? Que es algo que me parece lamentable. Que todavía, después de meses pasado la salida del juego, no exista. O sea, todavía no se sepa nada. ¿Pero a qué esperan? ¿A que salga eh, Pokémon Platino brillantísimo? O sea, de verdad, es que no entiendo nada. ¿Por qué no? ¿Por qué? Game Freak, ¿qué está pasando? Ilka, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos metéis el, el GWS? Tan mal se os da, no entiendo nada. Además que la GWS también es una funcionalidad que no entiendo muy bien. Por qué, no solo por qué no la han metido, sino si es útil. No, yo, yo lo dejo ahí. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre eh, qué, han hecho, eh, qué han hecho dentro del código para meter y detectar clones porque tiene tela, ¿vale? Tiene tela, os voy a explicar cómo funciona. Básicamente han metido una rutina que se llama... Pokédupe Checker, donde eh, lo que hacen es comprobar que tengas Pokémon duplicados, tanto en el equipo como en la caja, como en la guardería. Ojo con esto, porque da igual que dejes tu clon en la guardería, lo sigue detectando exactamente igual, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues comprueba que el PID sea el mismo, el EC, que ahora mismo pues no sé lo que es, pero bueno, lo, lo, lo podríamos mirar por aquí eh, Los SIVs, el ID de entrenador, la naturaleza, lo comprueba todo, comprueba que sea exactamente el mismo Pokémon De hecho, han comprobado también eh, que no tienen el, el clon, digamos, de, O sea, el caso de Sedinja y Ninjas, que son Pokémon pues que se bifurcan Está perfectamente controlado, no va a haber bugs con eso y parece ser que. Bueno, pues que ya. Ya estamos de hermanos. Y la pregunta es: ¿Cuándo se ejecuta este. este clone check, este comprobador de clones? Pues se ejecuta tanto cuando inicias el juego, ¿vale? Que es, lo, lo hice por aquí, cuando cargas el juego. Como cuando llegas a un intercambio o una batalla, entras en la pantalla. Y va a comprobar, pues, si, son, si es una batalla, pues, tus Pokémon del equipo con los de la caja. Y si es un intercambio, pues, lo mismo, ¿no? Todos los Pokémon comprueba absolutamente todo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es imposible, eh, digamos, clonar ya? Bueno, para empezar, lo es porque han chapado el menú glitch, ¿vale? Y ahora lo, ahora lo comprobaremos. Pero, para seguir, lo que han hecho es que si tú entras al juego y consigues clonar, da igual que luego te vayas a intercambiar, que mm, lo vas a comprobar otra vez, ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que lo, la mejor manera o la única manera que se me ocurre de saltarte esta comprobación es conseguir clonar y modificar alguno de estos atributos que te permita pues saltarte luego el segundo paso, que sería ya cuando vas a intercambiar. No sé si esto es posible, no sé si vamos a llegar a ese momento, pero solo por si llegamos a ese momento, intentad no actualizar de momento, no vaya a ser pues eso que... Eh, en un futuro pues haya que hacer algo con una versión anterior o algo por el estilo. No lo sé, yo no sé nada, ¿vale? Yo, yo no sé nada. Pero lo que sí que sé es que si no usas el internet para nada, si no, no luchas en combates online y no intercambias esencialmente, eh, no actualices, clona y disfruta de tu juego con bugs y con glitches, que al fin y al cabo era lo más divertido de Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, y ya te preocuparás en un futuro si hace falta, si quieres usar internet, de actualizar, y de disfrutar de tus clones in-game, ¿vale? In-game Y si hay algún método para saltarte esta comprobación Pues en un futuro podrás usarlos también eh, para intercambiarlos Y ya está, vamos a comprobar ahora eh, Os voy a demostrar cómo pues no se puede hacer el glitch de menú ¿vale? <risa> ya estamos aquí en el juego, digamos, al lado de Pueblo Kaelestis Y voy a comprobar si de verdad se puede hacer el glitch Yo creo que no eh, Ya vamos, ya he visto vídeos donde la gente lo intenta y no, no es factible Así que vamos a intentarlo nosotros pero eh, dudo que tengamos éxito si lo conseguimos es la fumada máxima, ¿vale? porque entonces sería pues que son los peores probadores de la maldita historia vale, como recordáis hay que activar fuerza sobre esta roca y lo que hay que hacer es desplazarla a la vez que activamos el el, digamos, el pókerreloj ¿vale? con la manita sobre vuelo y todo eso ¿vale? entonces me voy a acercar mucho voy a hacer el glitch, voy a la derecha y a la R, ahí está en teoría lo he hecho bien, ¿vale? lo he hecho 100 millones de veces ya sé cómo se hace a la perfección, voy a darle a vuelo y nos desplazamos hacia la derecha. No sé No se oye, hermanos. No se oye absolutamente nada. Vamos a intentarlo otra vez. Derecha, ¿vale? Vuelo. Nada, compañeros. Lo han chapado, lo han chapado. Nada, imposible. Imposible, imposible. Está, está ya más que controlado, compañeros. Y bueno, voy a enseñaros ahora, chicos, cómo... Eh, Cómo es verdad que han chapado el tema de los clones, ¿vale? Me pongo aquí a, a intercambiar, a ver, si, a ver si alguno quiere intercambiar. Perfecto, Aurora. ¡Aurora, ven aquí! Vamos a intercambiar... Como podéis comprobar, eh, yo tengo aquí una caja llena de clones. De hecho, ya he hecho la prueba, ¿vale? Porque uno de mis Palqueas Shinies lo he intercambiado por un Bulbasaur. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Básicamente, eh, esta es una caja llena de clones. Los de la izquierda del todo son los originales. Y los de la derecha son los clones, ¿vale? Voy a intentar intercambiar este Uxe a ver qué ocurre. Como veis, en principio parece que me deja todo correcto. Ah, cancelar, ah vale, va a cancelar el intercambio. Pero, o sea, si, si me, este sí me deja intercambiarlo. Pero si intento intercambiar este... Me dice que no se puede. Digamos que el primero que ha detectado como legal es este de aquí, pero todos los demás se detectan como clones y han quedado ya marcados, estigmatizados, baneados. Ya no se pueden utilizar, es lamentable, chicos, ninguno de los demás. En cambio, el primero, que es el primero, pues por, por no joderte del todo no y no, no banearte el Pokémon, pues te cancelan. Así que nada, compañeros, me quería intercambiar un Shiny, yo le quería intercambiar un... Un precioso Uxie, no le ha gustado, así que, pues nada, hasta luego, compañera. Así que nada más, compañeros, hasta aquí el análisis de la nueva actualización. Si queréis no actualicéis, yo os recomiendo que, que, que no lo hagáis por si acaso encontramos alguna manera de saltarnos esta comprobación y que vuestros clones sigan sirviendo. Eh, a posteriori, pero es cierto que lo han chapado mucho, ya no se puede hacer el glitch que, tal y como lo conocíamos el glitch de menú, y tampoco se puede eh, digamos intercambiar los clones, ni hacer nada con los clones, por tanto solo te sirve para el in-game, entonces bueno actualizar o no actualizar, si no utilizabas el internet te da un poco igual, así que no actualices si quieres disfrutar de tener clones in-game eh, y si quieres usar el internet, pues claro, obviamente tendrás que actualizar y estate atento porque si sale algún glitch o yo que sé, si aparece algún tipo de forma de evitar esta comprobación, aquí la tendréis, eh, que yo, vamos, si, si os suscribís si y activáis la campanita, pues os enteraréis lo más rápido posible. Y nada más, compañeros, dejad un super like de compito, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!